Pues tal y como les habíamos eh, dicho, ya hemos colocado todo nuestro plató y vamos con esta sección, Flores para mi casa, con Javier, de Florestería en Mayo, al que le damos la bienvenida, bueno, bienvenido una vez más a este plató. Buenas ¿Sí? tardes, buenas noches. Eh, día de la madre. Día de la madre. ¿Qué tal fue? Muy bien. Muy bien. Los hijos no se olvidan de que tienen madre. Eso es importante. ¿no? Sí, es importante. Así como los enamorados suelen haber algún despistado. A Oida no, muy bien. La madre siempre triunfan. Eh, eh, ha habido gran afluencia de, de gente. de, Sobre todo el viernes, sábado y domingo ha sido tremendo. Los días anteriores también estuvieron un poquito animados. Pero bueno, la verdad, sobre todo los últimos tres días, muy bien, muy contentos. Con todo este tipo de. de de mmm, recipientes y de, y de artículos nuevos que, que teníamos en el pasado programas, eh, la verdad es que a la gente les ha gustado y se ha vendido muy bien y la verdad es que se ha funcionado muy bien. La estrella además ¿Eh? ¿cuál ha sido la estrella? La estrella, la estrella, la estrella, las rosas siguen, ¿Siguen siendo pegadas, la estrella? Siguen, siguen siendo muy, muy, muy importante. Los ramitos de flor variada funcionan muy bien en todas, eso, es decir, desde cestas hasta, hasta jarrones, etc. pero la, las rosas se venden muchas rosas en estas fechas, muchas, muchas, muchas. Y muchas. sobre todo porque comprándolo eh, con Javier en floristerías okay. Mayo van a tener detalle. Durante varios días, o sea sí, que se sí, sí. van a poder... Orquídeas, orquídeas. muchísimas, nos hemos quedado sin orquídeas, de plantas de orquídeas. Es que realmente se, ve, se vende de todo, casi todo, esa composición de plantas, se ha vendido todo bastante bien. No, no hay no, algo que sobresalga, pero las rosas a mí me, me, me, me... bastante, porque es que no es la fecha de los enamorados, es una fecha... Rosas podría decir otro tipo. Bueno, o sea, no, Rosas sigue siendo la reina de, de las flores. Otro tipo de, de amor, el amor que, que tenemos por nuestras madres. Por, por nuestras supuesto. madres. Que nuestras hoy. Ya queremos saber de todos estos elementos que vemos encima de la mesa. Eh. Pues hoy hemos traído, eh, seguimos un poco con la idea de hacer composiciones un poco más elaboradas, Ajá. más de florista. Y eh, esta vez, aunque es una composición muy sencilla la que hemos, eh, vamos a hacer, es una composición con flor compacta, muy redondita toda, y con algo de fruta vamos a combinarlo, pero no como en otras ocasiones que hemos utilizado, mucha fruta y algo de flor. Ajá. En este caso la fruta es un elemento... Um, uy, perdónala, a no, no, los no espectadores por el... Pues nos puede pasar otra vez porque hace, al moverlo es metálico, lo siento, es, y se nos no, vuelve no, no, no, no, a ocurrir. Eh, vamos a utilizar poca fruta y, al, y más flor. Eh, vamos a hacer una composición eh, sobre esponja. Sobre esponja que estamos Repito lo de la esponja. Sí, sí, importante. A mí ya se me ha olvidado. Pues mira, siempre hay que colocar la plancha de forma horizontal. Ajá. Es como la forma de un ladrillo, se corta la medida y se pone de forma horizontal mm -hmm. y lo más ajustada al recipiente. ¿De acuerdo? En este caso luego le he hecho unos pequeños cortes para que nos permita a la hora de hacer la composición. O sea, de forma horizontal sí. y adecuarla al recipiente, ¿vale? Ya, eso ya lo he apuntado. Vale, lo colocamos ahí para que nos va a quedar una composición más o menos redondita y compacta. ¿Hay que llenarla de agua? Eh, normalmente, como ya la esponja la tenemos húmeda, que la hemos humedecido previamente, pues eh, no es necesario. De todas maneras, siempre se deja por los laterales, de la manera que lo hacemos los floristas, unos espacios para que se pueda rellenar con, con agua, ¿vale? Uh -huh. Y siempre, ya he dicho, de forma horizontal, por el tema de las celdillas esas que tiene. Ahora nos preguntamos en casa, ¿cómo va a entrar todo lo que tenemos encima de la mesa ahí? Vamos a intentarlo. ¿Nos a ello? Sí, sí. Mira, lo primero que voy a hacer es, voy a, a eh, fijar las tres... Eh, tipos de frutas que llevamos, ¿de acuerdo? que uh -huh. Es en este caso una manzana, vamos a quitar la etiqueta sí, que nos ha quedado. Aquí la etiqueta. Y eh, la vamos a poner. Normalmente la etiqueta siempre con el rabito hacia arriba es mejor y lo que le clavamos un poco y lo ponemos. Roja por algo porque te... Bueno, claro, por, el, por los tonos, ¿no? Exactamente, por el tipo de tonalidad he elegido rosa, ro, eh, vamos, de color rojizo, rosáceos. Y en lo que sí es importante que tengamos en cuenta el volumen que le vamos a dar, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hacer un volumen más o menos de este volumen. Entonces, esto lo tendremos que colocar con arreglo a esto, a ese volumen. Entonces, vamos a darle y vamos a hacer el corte para que sea lo más adecuado, uh -huh. ¿vale? Hacemos lo mismo con el mango. mango. Luego, si tenemos que... que si tenemos que variarlo un poco, no va a haber problema, ¿vale? De altura, es decir. Sí, sí de altura de o posición. eso, no hay ningún tipo de problema. Vamos a colocar este, este lo vamos a colocar un poco de forma lateral. A este le vamos a poner dos ganchitos. Porque pesa, ¿no? Porque tiene... Sí, el mango ya sabes que es muy, muy pesado. Vamos a hacer igual aquí una forma triangular. Vamos a colocarlo con el rabito también hacia arriba. ¿Vale? Claro, esta esponja nos permite, pues. Eh, pues eso, hacer lo que estoy haciendo, ponerlo aquí, allí y voy eh, eh, marcando bueno. el sitio exacto de donde quiero. Y por sí. fin las uvas que los vamos a poner de forma de caída. De acuerdo. Yo le voy a dar más orientación, quizá para este lado, pero bueno. He hecho vamos hay algunos... unos unos ganchitos ganchito. en forma de horquilla, que es lo que me va a permitir sujetar. Aquí el... Las uvas. El racimo. Vale, lo pongo en dos puntos. Muy bien. Y ahora vamos a empezar ya a poner elementos florales. Vamos a poner, por ejemplo, los elementos más grandes primero. ¿De acuerdo? Primero vamos a poner, por ejemplo, una hortensia. Preciosas en color rosas. Este que sobra ya me lo puedo comer yo. Ese todavía no. Vamos a esperar un poco por si acaso ah, nos bueno, hace vale. falta un hueco. Espérate, espérate. Eh, vamos a colocarlas de aquí también en forma... Varios puntos, siempre un poco con esta idea de... No sé si has preparado. dicho el tipo de, de flor que es. Hortensia, hortensia. hortensia sí, sí. lo has dicho, sí. Estaba sí. yo pensando en las uvas. Ah, te quieres comer ya la uva es esa que y... a estas horas... Y... Vamos a ¿No ver. has merendado bien hoy? Sí, sí, sí, pero bueno, es que una uva... ¿Un anturium? Sí. Este es antur anturium. Sí. Hemos dicho que vamos a colocarlo de forma redondeada. Entonces, no lo apuntó hacia abajo, vamos a apuntarlo de forma para que nos permita redondear un poco todo el trabajo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Vamos a ir compensando los colores. Eso es importante porque no se hace al azar. No. Mira, las uvas estas nos vamos a tener que moverlas un poquitín, vamos a intentarlas volcar un poquitín más para que nos den más, más, más salida, ¿vale? Para intentar conseguir un poquito más de salida si no nos van a quedar muy metidas. Ya uh -huh. está. Que nos quede un poco más borcadita. Ahí lo pueden ver. Mejor. Y vamos colocando el resto de flores, ya digo. Vamos a poner ahora, por ejemplo, este tipo de rosas. Rosas rosas. Rosas en color milka. Ah, milka. ¿Ves que es un color, que no es un color rosado, sino es el color como el... De la vaca. Exactamente. Que se denominan así. Pues se los da así, como morado. ¿eh? Se denominan así. Si tiene algún pétalo malo, se lo quitamos y vamos a colocarlas igual, de la misma forma, redondeando lo más posible. Qué curioso. Ya os dije que esto nos la fruta seguramente nos tocaría moverlas un poco, según vayamos a hacer. Estamos procurando hacer una composición lo más compacta posible. Uh -huh. Voy a poner dos de este lado y, lo que hemos dicho siempre, compensamos y una la vamos a poner de este lado. Ahora vamos a coger, por ejemplo, Astromelia, también muy bonita, en color rosa astromedia, astromedia. Vamos a poner una por aquí y la otra la vamos a poner por ejemplo, por ejemplo aquí de este lado. Junto a la otra, pues la misma aquí de este lado para que nos queden más o menos compensados los colores, ¿vale? Nos quedan claveles. Nos ¿Cuándo? quedan unos claveles, sí, que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las rosas, vamos a intentar colocar Dos por esta zona. ¿Y ese color que es? Burdeos, por ejemplo. Sí. Ay, perdón, que es que he cogido mal. Por eso decías tú que al lado de la, la otra, otra. Claro, ya. Es que he cogido la. la he cogido la, la, la, la Anastasia en lugar de. de la Astromelia que la vamos a colocar de este lado. Porque esta Anastasia la vamos a colocar aquí, compensando de este otro lado. Aquí vamos a colocar nuestros dos claveles, o uno solo, uno solo, vamos a colocarlo aquí, que nos da fuerza de este lado, ¿vale? Y aquí ya voy girando un poco para saber lo que estamos haciendo bien uh -huh. y aquí vamos a colocar otro. ¿Es un centro de mesa que queda, quedaría bien, por ejemplo? Pues puede ir bien. Desde para un centro de mesa en una comida en casa cualquier día, cualquier día de centro de mesa permanente en esa mesa de salón, o eh, para algo tan importante como son para las bodas. ¿De uh -huh. acuerdo? Es un centro que es muy tipo romano, como ves, muy redondeadito, muy compacto. Uh -huh. Y ahora lo único que vamos a terminar haciendo es poniendo los verdes. Vamos a poner algunos verdes entre medias. ¿Qué es? Este verde se llama salal. Salal. Salal se me llama. Es decir, que hemos utilizado, si quieres repetimos, hemos utilizado lo primero que hemos puesto en las frutas, uh -huh. que era una manzana, un mango y, una, y unas uvas. Segundo hemos utilizado la hortensias, que la hemos utilizado en dos tonalidades, uh -huh. en eh, color azul y un color rosa. Uh -huh. Luego hemos utilizado dos tipos de anastasias. Una, un rosa aquí teñido y un color malva clarito uh -huh. de acuerdo luego hemos utilizado también un anturium, que lo tenemos aquí el nombre se sí. va por el color de, del papel del chocolate del Milka, es por lo que tienen este nombre las anastasias las anastasias que las hemos utilizado en dos colores malva clarito y este otro color rosa. Eh, y, y los, claveles. Luego, los claveles en este color que lo denominamos eh, ya lo has oído otras veces son los colores de novios que denominamos porque son colores un poco diferentes no es el rojo no es el, el blanco o el rosa o el amarillo colores más o menos convencionales sino que son colores muy muy diferentes uh -huh. y ya di hemos dicho que, eh, que este arreglo se puede utilizar mucho para tema de, de bodas y aprovecho para deciros que tenemos, aparte de este recipiente, que lo utilizamos precisamente para eso, eh, tenemos en la tienda cantidad de material, de eh, tipo de diferentes... Distintos, ¿no? Sí, Sí, sí, sí, desde un tipo elegante al tipo vintage que se lleva ahora. Eh, bueno, pues yo creo que nos queda la composición más o menos, la giro un poco para que la vea la cámara, más o menos hecha. Qué curioso, al final entra todo. Al final entró todo. En estas composiciones compactas se llevan bastante flor y la verdad sí, es sí. Vamos la verdad que... Vamos a un poco que tienes dejarlo limpio. Y te decía que te lleva, tenemos cantidad de centros diferentes para poder, eh, de, de modelos, uh -huh. para que la, los, los novios puedan elegir el que quiere llevar a sus restaurantes. Todo acompañado de eso, de recipientes muy, muy especiales, desde cosas más eh, clásicas o o rústicas como puede ser esto, o, o todo el tema vintage que se lleva ahora mucho de las frascas, de los tarritos, o temas mucho más elegantes con cristal, o cosas muy de vanguardia, más más mm, tenemos unas frascas de colores como muy out en todos colores muy diferentes, hay cantidad de modelos diferentes para poder hacer. Eso en cuanto a centros y luego en cuanto a, al tema de, de, de ceremonias civiles y iglesias, y eso, estamos con una gama impresionante. Disponemos ahora de eh, una, casi 10 tipos de arcos o pérgolas diferentes que llevamos a las... A, la, a las fincas eh, disponemos de, de mesa de altar y de bancos ya para eso eh, eh, todo esto lo hemos hecho principalmente en una gama de blancos tanto en metales como en, en madera eh, hemos apostado por, por unos blancos sucios eh, tenemos unos biombos preciosos que hemos construido de creación propia eh, transparentes opacos para, para hacer también de fondo en las, en las ceremonias civiles eh, no, y luego, aparte, una gama en forja impresionante, tipo candelabros grandes, parvelas, pies grandes, con una especie de jaulas... Hay cantidad de modelos, ya te digo, madera, forja, mm. cestería... Quizá lo mejor que pidan cita con, con vosotros y ya, se los mostréis todos. Ya que todavía veo que nos quedan algunos novios por atender, por nuestros ficheros, nos quedan novios que, atender, que pasen por allí... Atendemos principalmente, ya hemos dicho, de lunes a miércoles jueves, y porque el fin de semana ya estamos en plena campaña, arrancamos este Día de la Madre y ya estamos ya hasta el mes de octubre, noviembre, ya liados con, con muchas bodas todos los fines de semana. Y nos sé, es imposible atenderlos. Muy bien, pues nada, ya saben los eh, futuros novios que pasen por floristerías Mayo y allí les atenderán y les ofrecerán pues eh, este tipo de composiciones. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Ahora sí, como más. han sobrado las uvas, pues sí, te nos voy a comer. Eh, seguimos con, con este ocho más sin salamar. Claro.